Hola, en este video voy a explicar cómo realizar la facturación masiva de varias guías de despacho ¿Ya? Recuerden que todas las guías de despacho en donde indicaron que la operación constituye venta de un periodo deben ser facturadas con una factura de ese periodo ¿Ya? Si tienen muchas guías de despacho, puede ser tedioso hacer la tarea por lo cual ahora hay disponible una opción que permite de manera fácil generar la factura de varias guías de despacho para esto lo que debemos hacer es ir al libro de perdón al libro de guías desde el menú del dashboard y vamos acá en la esquina superior donde dice facturación masiva. Al ingresar acá se nos pedirá el periodo desde hasta y opcionalmente podemos ingresar un receptor. Si no ingresamos un receptor, al root de un receptor, nos va a mostrar todas las eh, guías de despacho que tengamos pendientes de facturar. Entonces, si ponemos simplemente buscar. Vamos a ver que nos busca todas las guías que tenemos para ese periodo que indicamos, que en este caso es el 1 de diciembre o 27 de diciembre, y en este caso nos encuentra 6 guías de despacho de dos receptores diferentes. Si nosotros por ejemplo limitamos la búsqueda a un receptor, ahí podemos simplemente buscarlas de alguno. Pero en el caso de que quisiéramos facturar todo lo que tuviéramos, buscamos simplemente todo. ¿Cuáles son las guías de despacho que aparecen acá? Son aquellas guías de despacho que indican que la operación constituye venta y que no tienen una factura electrónica asociada. Aquí podemos ver que tenemos el folio de la guía, el nombre de nuestro receptor, la fecha de emisión de esa guía de despacho, el total, y tenemos dos acciones que básicamente nos permiten, la primera, explorar el documento, y la segunda, cargar el documento o sea que nosotros podemos seleccionar, podemos seleccionar toda la guía de despacho o podemos seleccionar simplemente si queremos facturar solo algunas en este caso las vamos a facturar todas y lo único que debemos hacer es seleccionarlas todas y seleccionar la fecha de emisión de la factura ya por defecto va a ser el día actual pero obviamente podemos cambiarla a otra fecha supongamos que queremos facturar todo esto como el día 31 de diciembre y ahora lo único que debemos hacer es clic en facturar guía seleccionada y con eso podemos ver que se generaron dos documentos temporales ya que esta facturación masiva de guía no genera los documentos reales sino que genera los documentos temporales para que ustedes los puedan revisar y si están conformes recién ahí emitan los documentos reales Entonces en este caso se generaron dos documentos temporales, se genera un documento temporal de una factura por cada receptor que ustedes seleccionaron anteriormente en este caso podemos ver que eh, la factura de Esteban de la Fuente es por el total de las cuatro guías de despacho que teníamos anteriormente bueno y aquí ya tenemos la opción que tenemos siempre podemos descargar una cotización, ver la previsualización del documento ir a la página del documento temporal o enviarle el puesto interno para generar la factura real si nosotros vamos a los documentos temporales vamos a ver que estos dos documentos están acá en el flujo normal que siempre hemos tenido o sea, de, de esta forma podemos fácilmente facturar guías de despacho de un periodo y crear una única factura para dicha guía muchas gracias